Bueno, se ha liado mucho. Os habéis calentado, eh. Os habéis calentado un, una puta barbaridad. Eh, eh, me he emocionado un montón, tío. Me, me cago en el creador de, de, del código Demos. Eh, que me estoy puto, pasando. El juego que dieron gratis. Eh, eh, el juego que dieron gratis, campeón. Eh, C8, en Epic Game? Muy bien, eh, me, me, te queda poco, campeón, pero bueno, por lo menos habéis aprovechado el verano, eh, de una manera responsable, por supuesto, Carmelito. Me alegra hablar contigo, cachón. Cuéntanos tus penas, ¿qué te ha pasado? En el de ese el que dieron gratis. Poliseos grande. Sí, campeón. Gracias a vosotros hemos desbloqueado un emote. Quedaban 5 y bueno, os habéis calentado. No os digo un número porque ya sería una locura, pero. Os habéis calentado. Os habéis calentado. Más de 10 suits han caído. Ah, del Geometry, lol. Qué complicado, hermano. Uf. Me pongo, me pongo negro jugando a ese juego, te lo prometo, Zeo. Me, me, me pone nervioso, tío. Pones muy nervioso Y es verdad, Carmelito, estarás ya nervioso No por empezar un nuevo eh, cursico tío He estado en casa de un amigo en Islantilla Y a tope, bro, qué guapo, qué alegría A ver, siempre con, con cuidado, campeón Carmelito, siempre Entonces hoy vas a comer hamburguesa de oro Qué gacho este Mario, te lo prometo, campeón La primera vez que yo he visto eso en mi vida Vale, todo depende de la perspectiva, ¿no? O sea, literal ya está, hermano está. Y yo qué manco soy Tío, todo dependía de la perspectiva eh, ¡Perspectiva de los cojones! ¡Ah! Tío, así A granito, a granito A granito, a granito A granel La oh, ma manzanita De Apple Bro, bro, bro Qué follada, qué follada, bro Esta allí me lo pasé Pero se ha quedado bugueado, gente Increíble, eh Y qué alegría que hayáis podido estar en plantilla. Tío, qué chulo, eh Ya sé, ahora, eh Menos mal Es que era la perspectiva, campeones ya parecen eh, eh, eh, Kiko de... las manzanas literal, campeón, Mario mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Tiene que venir aquí, ¿no? Oye, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora LOL, Antes, Ayer iba sin gente, ¿eh? Vale, vamos a verlo Perspectiva, gente me, Si me quedo aquí... Gente Qué follón, tío A ver, perspectiva Ya no puedo hacer más La madre que le parió, bro La madre que le parió No, me cago en mi vida Este juego hace que hagas... ¡Pah! Increíble. Increíble, tío. Full uh, nena. Qué gacho este Carmelito. Me encanta. Qué gacho alzón, tío. Me cago en la leche. Son canicas, literal. ¿Habéis visto? Qué troll. Este juego Carmelito 100%, eh. Recomendable. Muy divertido. Y yo qué... Pavos? Me queda igual que tú. ¿Lo habéis visto? La perspectiva. Este juego de perspectivas, tío. Increíble. Lo voy a subir a YouTube. ¿eh? Este juego es increíble. Después del competitivo, que son unos desgraciados. Literal, con la cara, yo te lo prometo, ¿eh? Warning. El juego vale 8 euros, Zeos. Vale, radical. nada, en Instagram me lo pilla, ayer. Y y dice, no sabéis la alegría que me da cada vez que recomendáis mi canal, y no solo mi canal, sino el de todos nosotros. Y además que, no sé, yo voy para arriba gracias a vosotros, y estoy aquí gracias a vosotros. ¿Y qué te ha pasado, chapad gachón? Igual que hoy, o sea, tengo unas ganas de, va, editar el directo, o sea, lo que ha pasado con el tren de High, que... Pss, os ha ido la cabeza, gente. Te os ha ido la cabeza muchísimo. Mi nombre es Dr. Glenn Pierce. Jo, jo, es que lo, siempre lo digo mal, te lo prometo Que la gente es malísima, pero ¿en qué? ¿en el Rocket? Siempre lo digo mal, campeón, me cago, so me cago en la leche, dice sorry Me cago en la leche Es que es complicado, Leye Es complicado, muchas veces a yo. Mira que me pongo nombres eh, estratosféricamente diferentes, ¿no? En plan, jodidos, me cago en la leche Es que me ha sonado raro eh, que diga Claro, sí, es mi culpa, Ley. ¿En el Fortnite por qué, chapa? ¿Qué, qué te pasa ahora? Es complicado, compl es complicado ello, coño <ríe> Saber a tela y además en Ayamontino ya ni te digo. <risa> Me cago en mi vida. Estamos jugando con un tío eh, que, que eh, jugaba. Y eso, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué es, que ha, ¿qué es lo que ha. O sea, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? O Está sea, para Flammer confirmado, qué gachón es ese, ese eh, carmelito, tío. Muchas gracias, campeón, de nuevo por, por siempre pasar que tenéis tiempo. O sea, le agradezco de corazón. Todo lo que hacéis a diario, os lo prometo que. Que, que no sé. Todo, no, no tengo palabras para definirlo nunca, pero nunca. Bueno, eh, ahora sí, eh, nos vemos, tío Que vaya, muchas gracias, mi hermano Carmelito Por supuesto, espero también que haya yo eh, guay Y me has dicho que siga sí, yo guay el verano Me alegro muchísimo, campeón Un mega abrazo Y por supuesto, espero verte de nuevo Y que vaya guay también el comienzo de, de, de las clases, ¿no? Yo que sé, papá, era malísimo, tío Pero jugando en tríos o algo Te invito a jugar, chapá, eh, Que estoy con Ari. Grande semario, tío Yo, papá, eh Lleva... Lleva mierda en el codo. Pero ¿qué le ha pasado a esa persona, campeón Alberto? O sea, la otra vez con el niño de la morcilla en la nevera, el Juanfran. Que me quedé súper follado. Digo, ¿qué le pasa a Juan Juanfran en la cabeza, hermano? O sea, está fumado. Y está, ¿no? Está fumadísimo. Pero me cago en la leche. ¿Qué coño, tío? O sea, ¿conocéis a una gente random? Te lo prometo, campeón Alberto. Y chapa, que me cago en mi vida. O sea, hay un, mega, un mega abrazo campeón, Carmelito. Me cago en la leche. yo pero este tenía mierda en el... <risa> Pero en plan, ¿qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho ello, Jugaba con los dientes, pero qué... ¿Qué follón? Me cago en mi vida. Y YouTube, ¿qué? ¿Se hace nano, bro? ¿Cómo uh, es is possible. Tengo que hacer la casa un montón de grande, ¿no? En lo que hemos jugado ha hecho eh, como... Eh, 50 de daño que dice. No se podía ni mover, de lo malo que la... a lo mejor estaba lagueado, ¿no? Pero ¿dónde habéis conocido a esa persona, gachones? Eh? Me cago en mi vida, me cago en mi vida. Me cago en la, le en la leche, tío. No se podía eh, ni mover, de normal, lo malo que era. ¿Qué va entonces? Y ahora sí puedo pasar. Qué guapo. Está muy chulo el juego. Muchas gracias por acompañarme en una, una inmersión, ¿no? En follante. Chapa, te has perdido el saludo de Mochi. Eh, Mochi poderosa, tío. En Discord, un matado, ¿en serio? ¿Qué cojones? Yo os lo prometo, para algún tornillo sin de y eso, pues lo jugamos. O sea, yo por probar y para que también os quedéis con la satisfacción de decir... Yo por lo menos jugamos con, con ¿sabes? Tres personas que quieren ganar una partida, literal. Que a mí no me importaría, la verdad. Y me da igual que seáis de mando de teclas, me suda las pelotas. Soy vosotros. O sea, ya sabéis que es un poco ya más, más contradictorio y me da pena por vosotros que su que sufráis este tipo de mierdas, Hello. ¿no? Por, por lo tonto ¿Es que Dr. hay Bueno, te dejo la view eh, Sin problema, campeón Mario Me cago en la leche Muchas gracias, campeón Se agradece porque El, el, el peque de Dabenzario Hoy va a conseguir el, el afiliado Sí, seguro, tío ¿Qué dice Felipe? Cuidado, anda, que gato Me cago en la leche Dijo Mochi, la pobre Dale, pizza mucho A Fancero tú Con que es mi novio Y yo, que gato ahora, tío Tenía mierda en el culo Pero pobrecillo, leñez o sea, Joder, a ver, todo el mundo no bueno Ya me entendéis No se limpiaba el culo desde hace tres semanas Qué gacho eres este chapa, tío. Qué gacho eres, tío. sé que lo hace para joderme nada, pero lo hace sin ningún tipo de maldad. Es la caña, mochi. La caña, tío. Esto es un Junka, yunka, yunka. ¿Cómo se llamaba? ¿Tengo que quitar las piezas? Tenía la mierda reseca, qué asco. Qué asco, cabrones. <ríe> qué asco, estoy esperando que aprovecho campeón. Ble, ble, eh, madre mía, qué gacho eres, tío. <ríe> Tío, el ventilador es el Yenka. Si hago un ventilador enorme. Gente, que fumada, bro. A ver. Voy a hacerlo enorme, ellos. No es error, eh. No es error, no, no es error. No, es lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Estregando la morcilla por ahí ¡Madre mía! ¡Juanfra! ¡Ya tiene la morcilla en la, en la nevera! <ríe> ¡Cómo era lo de...! ¡Julio! ¡Tú eres un borracho! ¡Y tú un porrero! <ríe> ¡Me cago en mi vida! ¿Qué tal, minikit Campeona? ¿Cómo ha ido? ¡Me cago en la leche! Que seguro que estáis casi a punto de cenar, leyes Y me hace mucha gracia el de... ¡Juanfran! Eres, ¡Eres un borracho! ¡Y tú un porrero! <ríe> me, pa... ¡Me parto la polla Eh... Perdonarme la expresión, pero me he quedado loco Vale, ¿puedo pasar? Este juego, tío Es una joyita, hermano A ver, yo porque soy un poco Bobo, en plan, me gusta que me deje con la boca abierta En plan, eh, ¿qué pasa, bro? Se ha hecho un montón de grande La habitación Me estáis jodiendo Un bocata de, de longaniza, tío, longaniza, ¿Qué era? Espérate Longaniza, longaniza, longaniza, longaniza no era. Aquí se llama. ¿Cómo se llamaba, tío? Las navajas, ¿no? Eso es Longaniza, campeón, pero tú, las Dr. navajas, Glenn son como. Cherder, como el Pokémon. Qué grande, Mario, ¿cómo ha veces Cabezari también están en A ver si el pobre consigue the el, el, el you afiliado, tío. Blanca y roja. y Ey, ¿es ese sevillano, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias y bienvenido por esa mega raid, gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hay hoy día? Me cago en la leche. Y hey, yo, gran es ese sevillano. ¿Qué tal, mi hermanote? Grandísimo. ¿Habéis estado jugando al Valorant a full? Eh, salí de, salí de Iron, por fin. <risa> por fin salí de Iron. Me cago en la leche. Pero bueno, esta temporada intentaré darle, bueno, el triple, ¿no? El triple de duro. ¿Cómo estamos? Y bienvenido a todo. ¿Cómo lo habéis pasado con Sevillano Poderoso? Muchas gracias de nuevo. Os arraigáis, grandísimo. Os agradezco un y parte de otra. Ya sabéis que sois vosotros los que hacéis posible, por supuesto, a diario, eh, que sigamos creciendo. Me cago en la leche y conociendo a grandes personas y creadores de contenido. Ahí lo tenéis, ley A diario, tío. Pero a puto diario. Gente, que tengo que llegar ahí arriba. Papá, ¿eh? Búscalo en ganiza blanca Voy a buscarlo Qué follada, tío Y Bienvenido, gente Estamos echando Un poquito, ¿no? A full eh, Bueno, terminando el directillo de hoy Que ha sido una locura La verdad, una fucking locura La verdad Y disfrutando como un enano De este juego también eh, Gracias a todos vosotros Que se os ha ido la cabeza Os lo prometo con, con, con, Hoy con las suscripciones Se os ha ido la cabeza Pero al máximo Literal, el puto tren de hype, loco Era de coña, ¿eh? Gracias a... a jugarlo Y que aproveche tanto a Fanzero tú como a Draco gacho. ya me jodería Siempre tenéis rico, ¿eh? Ey, a ver si lo bugueo o Sabizar me mataría, ¿eh? Si me ves Sabizar bugueando el objeto me mata, ¿eh? Estoy haciendo trampa <risas> Estoy haciendo trampita El pobre me dice papá no bugue el juego, cabrón Que el juego es súper guapo En verdad, sí, estoy bugueándolo Pero parece ser que eso es lo que quiere que haga, ¿no? ¿O qué es lo qué? A... a ver O sea, si lo tiro desde aquí arriba sería más grande Según la perspectiva, gente O sea, tengo que llegar hasta ahí, bro a ver Es la vía Es la vía Es que aquí se dice, Longaniza, eh, tanto longaniza, eh tanto No, no, pero sí, sí, es longaniza Aquí también se dice longaniza, campeón, pancero tú Pero me, me, me he quedado rayado Digo, espérate, int estaba intentando ver Que, o sea, es que, bueno Recordar que, que, que cojones tenía que poner longaniza Me creía que era como una sobrasada o algo, eh Os lo prometo Gente, ¿qué es lo que hago aquí, bro? No sé o sea, si hago esto grande y entro por aquí, a ver si lo puedo rotar. Aquí, aquí, a ver. Si lo hago tan grande que puedo entrar aquí, sería una fumada, ¿no? Igualmente. A ver, ¿no? Un poquito más. A ver si me deja. No, no me deja. Voy a cenar. Adiós, papá. Eh, hasta mañana. Y adiós, gente. De, de, sea grande. Y también eh, adiós, pantero tú. Qué monosa. Campeona, eh, que aproveche la cena. Muchas gracias, por supuesto, por todo lo que hacéis a diario. Eh, por estar tan pegados, dando tanto cariño. Un mega abrazo y mañana os diré lo, Bueno, el horario de.. Bueno, el. el ya me entendéis cómo eh, haré los directos de esta semana, que también viene Nicole mañana. Y va a ser como un, un time-up, ¿no? Voy a, voy a hacer menos directillos, pero igualmente voy a hacer directos. No os preocupéis. O sea, a lo largo de esos días haré directos a full. Hasta luego, campeón a Minikit. Un mega, un mega abrazo enorme, vamos. Grandísimo, esa Minikit. Vale, ya lo comprendo. Vale, vale. Está fumado. Ahora mismo el juego está fumado, ¿vale? Vale, vale. A ver... Me he quedado bugueado, gente. ¿Hola? Vale, vale, me he quedado bugueado, gente. Me he quedado bugueado aquí. Que te cagas. A ver, ya lo he comprendido. Tengo que tirarme. ¿Eh? Eh, hola. No, no, no, no, no, no. no. Me, o sea, me he cargado el juego o algo así, ¿no? ¿What the fuck? Increíble. ¿Momento Jet? ¿Has escuchado.? El Cuando está. Literal momento Jet, ¿eh? A ver, no me deja todavía entrar. Y si me deja entrar. Joder, joder. Ahora no A ver No, no me deja todavía A ver Joder, es que está fumado, ¿eh? Ni de coña, bro Lol, parecía más grande de la cuenta Aquí, vale, ahora sí que me deja entrar, ¿no? Eh. Vale, entro Ahora pienso Debo de colocar El castillo Desde arriba de la manera que yo metiéndome dentro de él Me teletransporte, por esta puerta Vale, creo que lo he cogido Creo que he cogido lo que tengo que hacer Vale, quito esto A ver, lo giro conforme, ya me entendéis A ver, no, bueno, no, esto es demasiado pequeño A ver, ahora, ¿no? Vale, así, así debería Teletransportar Maye, allí, a ver A ver, si mi hipótesis no falla Pero yo creo que sí, gente, a ver sí sí Sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí Increíble, qué paranoia, gente. Qué paranoia, pero qué guapo ¿no? al mismo tiempo. Estoy en el mismo lado. Joda, bro. Me está follando el cerebro, ¿eh? Vale. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. ¿A ti que llegar? ¿Me hasta allí? A ver, vamos a ver qué hacemos. Vale. Teletransporte, gente. Entonces, el teletransporte. Lo que tengo que hacer es superponer las cosas. A ver, no, esto es muy grande, joder. Muy grande, ¿eh? Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Increíble, hasta yo me he movido. En plan, ¿qué cojones pasa aquí? Gente, ¿qué cojones hay? Ah? Uh, vale, voy a hacer este peque. Voy a hacer este peque, a ver. A ver cómo coño lo hago, qué raro, ¿eh? A ver, vale, lo llevo hacia aquí, ¿no? O sea, este es el final, ¿no? Aquí, vale Ok, y el otro lo voy a hacer grande A raíz de este, creo, a ver Qué raro, gente Vale, eh, creo que está bien, a ver ahora No, mierda, ¡ah! A ver, lo superposiciono, vale Lo pillo desde atrás, ¿no, gente? qué ya ¿eh? Lo malo es que no puedes sprintar Ni mucho menos aquí, ya me entendéis a lo que me refiero A ver No, no llegaría. O sea, ¿qué es lo que debo de hacer, gente aquí? Sin ponerlo al revés, ¿no? Vamos a va, poner uno encima del otro. Campeón, fan 0 tú, pero mira, a ver. A ver, el TP. El TP debería de ir así. Joder, espera, a ver. Hago este más grande, ¿Me estoy, me estoy haciendo una liada en la cabeza. Vale, esto ya es súper grande, ¿no? Supongo. Totalmente bugueado. Vale, a ver. Vale, voy a intentar pillarlo desde atrás hacer todo, ¿no? Supongo que será lo más worth it. Aquí al cabo. A ver. A ver si aquí. A ver, aquí ahora, ¿no? Vale, voy a intentar. ¡Uf! No, mierda, la cagué, eh. ¡Ah! Putada, a ver. La super... Pues, superposición, vale, lo pongo aquí. ¡Lol! ¿Lol el TP? ¿En la ventana? Pero así, ¿no, campeón? ¿Puedo hacerlo tú? A ver, espérate, es que no veo. Se ha hecho muy grande. Joder, vaya fumada A ver, bueno, lo voy a dejar aquí Y lo superpongo ahora Joder, qué grande No me va a dejar ni de coña, gente Qué cojones A ver Ahora peque. A ver, me voy a echar para atrás Y lo voy a poner lo más Lo más, ya me entendéis eh, Arras Que pueda A ver Vale, ahí caería, ¿no? Vale, esa sería la posición exacta espérate que se puede quedar ahí ¿Y si lo hago al mismo tiempo en plan de que cae hasta que llega libre es más grande la abajo vale es que así no tiene punto de clave esta habilidad vale me lo voy a dejar aquí haciéndolo pequeño lo hago más grande vale ok este no se quedaría hacia atrás ¿no? y este lo giro así y lo pongo aquí a ver no, ah, es más para atrás, gente, a ver... Para ahora, ¿no? Vale, vale, vale, vale, me corre cole, cole, cole, cole, cole! ¡Qué putada, bro! ¡Qué putada, tío! Joder, qué cojones es este. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, vale, así está súper puesto ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, bro! ¡Quédate ahí! ¡Estos chapuzas, pero va a caer! ¡Clavao, eh! Creo que sí, eh. Ah, amigo, aquí lo tenemos Bro Pues no No, no We mustn't A ver cómo coño La madre que le parió Vale, ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Eh, lo estoy moviendo, bro ¿Qué A ver La madre que le parió, bro Vale, a ver No llega, ok Vale, con un poquito de carrerilla, ¿no? Parece que sube, tío. Vale, lo voy a. a ver. Es el de abajo, ¿no? Pues ya estaría, la ha cagado, gente. A ver. A ver dónde me. Joder, es que es complicado de cojones, ¿eh? Más altura, a ver. A ver. ¡Eh! He pasado bugueado, gente. Narices. ¿Por qué es tan pequeño? O sea... ¿Por qué es tan pequeño, bro? Bugadísimo en el aire, bro Estoy bugueado, gente Esto no puede ser Estoy bugadísimo Vamos a ver Esto es un bugueo, ¿eh? Puto bugueo, gente Reinicio, ¿no? O sea, no tiene reinicio, no tiene lógica quedo... O sea, se ha quedado bugueado, ¿no? Pienso Pienso que se ha quedado bugueado A ver, vale. hola, hola. Hola. A ver vamos a hacer. Voy a intentar ponerlo lo mejor que pueda Ok Claro, the tengo que darle la vuelta, campeón, exacto Falteros, A ver A anyway, ver Vale, yo creo que ahí llegaría bien, ¿no? Vamos a ver lo de atrás Yo creo que sí creo A ver, a este le giramos Yo como lo vea, así, vale, ok A ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡No! ¡Se me ha caído! ¡Ah! ¡Qué putada, bro! ¡Oh! Hermano, eso estaba to Eso último estaba todo malo, hermano Es la madre que te parió a ver si lo puedo llegar a... Como es todo cuestión de perspectivas Si ¿sí lo meto ahí dentro Vale, nada, nada, nada A ver, coño A ver, esta es una follada, ¿eh, gente? Este lo dejo aquí para poder entrar Y así ya es demasiado grande Como... Perfecto Perspectiva Vamos a, Vamos a ponerlo de aquí A ver ¿Qué coño, tío? Vale Vale, superpuesto, ¿no? Ok Creo que debo hacerlo más pequeño, gente A ver ¿Poner los dos al revés? Los dos al revés, así O sea, así, ¿no? A ver Es que me debe dejar ver Es una follada, a ver, gente A ver, ver. O oh, bueno, en verdad estoy, estoy Mal de la cabeza, ¿sabes? Yo creo que La estoy cagando, da igual en verdad poner los dos ¿No? Creo que da igual, porque igualmente Me dejaría entrar, vamos a ver si me deja entrar Muy, muy, vaya paranoia A ver No, vale, se ve todo oscuro Vale, lo he roto otra vez, he roto otra vez esto, gente Lo he roto otra vez, gente, a ver Coño ¿Está roto otra vez? Vale, a ver Vale, uh. Vale, vale, vale, creo que lo pillo, eh Y a la madre que le mareo. Vale, ahora, si me voy por aquí Entro ya, ¿no? Se supone, Tía, pero si no me deja entrar Vale, eh, vale, vale, vale, voy a hacer pequeña Voy a hacer pequeña el marco de la puerta para entrarlo dentro O sea, para meterlo dentro de la cerradura Porque yo creo que la cerradura es algo Súper inexplicable, creo, ¿eh? Es Dr. Glenn Pierce, vale like to thank you for every one of our A ver si me deja subir Como ha dicho el todavía. Lo hago pequeño will us in the no, no, me, for me deja, a ver, si ahora me deja. No, a ver, en la pared, gente. A ver, joder, qué complicado, ¿eh? A esta altura debería dejar, más o menos. O sea, es que tengo que coger uno y después poner el otro. O sea, en plan. Ah, lo voy a poner a rever. A ver, a ver, voy a hacer así. O sea, un caballete. Aunque, ¿cómo coño entro? Claro, lo voy a tener que de dejar así, un poquito más para atrás, ¿no? Aquí tengo el otro, ¿no? Bueno, por eso no me deja pasar, gente. A ver. Y este mirando para allá. A ver, a ver. Eh, eh, estoy clicando uno, gente. Vale, una vez que estemos ya arriba, o sea. A ver, vamos a hacerlo, pequeño No, a ver. Tengo que hacerlo más pequeño. Lo que pasa es que debo de estar más cerca. Una pizza. ¿Una pizza? O con lo que sea, no te preocupes más. Sí. Tendré suerte ahora, gente. Está no me lo creo ah, Vale, ahora eh, eh, tampoco Vale, ahora, ahora vaya. Llegamos a este punto, creo que sí podría, ¿no? No, a ver, joder ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale, eh, quiero LOL, que bugueo, que bugueo, que bugueo, que bugueo, que bugueo Vale, nada A ver, vamos a ver Esto lo dejo ahí arriba, ¿no? Esto ya está, estaría, estaría, estaría, estaría gente, lo tengo, eh No, es que mamón Va, va, va, dame el más pequeño. Este es el más complicado de todo, gente, ¿eh? Vale, perspectiva. Perspectiva, no. ¡Ah, casi! Voy a, voy a hacerlo saltando, ¿eh? Creo yo, a ver. Vale, el tiro ya estaría, gente, ya estaría. Ya estoy ahí dentro, ¿vale? Hago más grande este para poder. Eh, coño. Así, entro, ¿no? De puta madre. Dios, qué complicado, gente. Joder, macho. Joder, ¿eh? Este me ha costado, ¿eh? Este me ha costado tela, El puzzle este. Vale, empieza a dar GG, menos mal, campeones Qué locura, estaba yo un poco Eh, hola, la truco casa No cae Vale, si la dejo aquí ya sería grande, ¿no? Vale, conforme más lejos Eh, ahora, ahora, ahora Yo creo que así ya podríamos entrar, ¿no? Oye, que esta casa... ¿Cómo? Cuestión de perspectiva, la dejo aquí entonces, ¿no? Ah, así, a, ver, a ver si me deja subir el tablero de ajedrez Mada gente Y a la madre que le parió eh. El tirón El tirón gente Creo que estamos llegando al final del juego ¿Eh? Tío, estamos dentro de una casa de, de juguetes, tío. Es que es follante, tío. Qué guapo el juego, la verdad. Me está gustando mucho. Espero que, por supuesto, os esté gustando también. Sé que no es lo, eh, lo más cotidiano, ¿no? En mi canal, un juego totalmente de, de chill, ¿no? Y de paranoia, darle al coco. La verdad, bueno, a ver, en Fortnite darle al coco es el 200 TQ. Es decir, vamos a darle por culo a este y lo tiramos y lo reventamos, ¿no? ¿Qué hago la leche, tío? Soy enano. Bro, un gatete. Eh, aquí está Happy Liz. <risas> eh, agenda. De error cal, Eh, Kate Note Speed from eh, Financing. Increíble Está muy chulo Me alegra saberlo Campeón fancero Tú Cada vez que traes un juego nuevo O sea Has cambiado la perspectiva Y está así, ¿En 13? ¿Qué coño? Y te lo prometo Campeón Es una de mis preocupaciones Número uno Cada vez que traigo un juego Os lo juro o sea, Siempre digo ¿Le gustará a los chavales Y a las chavales? ¿No le gustará? Lo veo guay ¿Y si solo me gusta a mí? ¿Sabes lo que es? una paranoia ¿Cómo? ¿Hay una cuenta atrás? ¿Dónde coño? ¡Cole, cole, cole, cole! No entiendo ¿Ah? Pintura como ayer, ¿no? Que baiteo me dio ayer, tío Me creía que era sangre, gente era pintura Error analysis complete. You are exhibiting signs vale Vale 8€ también con Como le he dicho, haceo, todo. O sea, es muy barato Para lo, para lo divertido This que es Muy barato Muchas gracias eh, hasta la eh, 13 Por ese mega Polo Buenardo Espero que disfrutes del directo Campeón Y por supuesto De las grandes Hypothesis, personas Que forman parte Asia De esta gran comunidad Papáquilomón Kids Bienvenido y pana Inclusion. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo va por supuesto? Tú miércoles 5 con Flow ¿eh? Let's go que Estamos aquí eh, Después de En el super el liminal eh, Después de haber Wake up hypothesis patient Se puede haber arranqueado bien, eh, tanto valoramos buena y bueno valoramos mal porque hemos perdido dos y hemos ganado proceed. una, pero bueno. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Se va a destruir gente, ¿Qué cojones, vale. In cool, instruction, vale. continue with somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis got, as got, all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. We vale, tengo que pillar algo para partir esa pared, ¿no? Supongo Eh, what? Me, me, me está follando el cerebro ¿Qué hijo de la gran... Pup, increíble Vaya, eh, mamunzón, eh Tío, estaba ahí en plan Eh, ¿qué pasa, bro? Eh, otro reloj ¿Dónde está, tío? Otro despertador Que vamos... Eh. hola ¿Qué? Me está troleando Eh Voy a volver eh, ¿qué? Vale, aquí tengo que hacer algo, ¿no? O sea, literal ¿Qué es lo que debo hacer, gente? ¿Qué? ¿Por qué voy? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hola! ¿Estaba arriba en la perspectiva de la habitación? ¡Qué follada! La madre que le parió. ¡Hola! ¿Y ahora? ¡Qué baiteo, bro! ¿Qué cojones? Literal, campeón fanzero tú Hola Vale, vale, vale, vale A ver Me estoy quedando loco con el juego, lo prometo Es una puerta, ¿no? Es una puerta, gente Es una puerta, gente LOL Me quedo flipado, tío. Qué guapo el juego. Therapy, Gracias por el follow, grande ese de tuve que cago en la leche. Grandísimo, tío. Siempre agradecido, mato. ¿Vale? ¡Ey! ¿What? Cojones, tío. ¿Qué cojones? Voy por la pared, tío. Boing, boing ¿Estáis viendo la paranoia, campeón, dragón? Eh, Vale Salad allí tengo que saltar Siempre agradeció Por el de arriba que ha hecho este falso de retumbre Se agradece siempre, campeones Estáis a diario dando un cariño enorme Y hoy, bueno, os habéis pasado de una manera increíble Os habéis pasado un huevo Gente Todo es cuestión de perspectiva ¡Jesucristo, ayúdame! Dios mío, ¿cómo hago eso, bro? Ah, vale, vale, vale, soy gilipollas ¿o qué me pasa Soy gilipollas, gente Eh, vale, a ver, así ¿No? Vale, no, no, no, no, no no. Así, nice coño, tío? Vale, así me dejará ¿No? ¿Qué follón? A ver, esto es lo que yo pienso que es la solución A ver No me deja subir nada no, güey A ver, partiendo de la base En la que estamos en esta posición Todo va a ser esto Entonces Pero déjame girar la plan Joder, es que no está girada del todo A ver si se cae o algo Ok, ahora Le di la huerta Ahora sí, ¿no? Uff Ha gustado, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? La vida A ver, yo supongo que será así Nada, vamos a hacer un poquito más de parkour De bunny hop y... ¡Eh! Uf, uh, que había salido, ¿eh? Vale Ventana rara, ventana rara Igual a mira todo Papajigo, cabrón Puerta, ventana, puerta Puerta, ventana Ah, ¿y, ¿y eso, tío? ¿Y si me llevo esto? ¿Y me llevo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ese, ese, ese es el puto peón el Super Saiyan? Me ha cambiado toda la habitación, ¿no? O algo no entiendo, bro ¿Lol? Si le cambio el de... Cojones. No ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada? ¿Coño? Uh, fu, tremendo Peta es. de más que lele Mi hermano Draco Es como un astered esto Qué locura Tremendo peta, o sea, se ha fumado un peta al creador, la verdad, te lo prometo. Que me... ¿Qué coño, bro? Se ha fumado un peta enorme. O sea, ¿tengo que bajar por aquí? Sí, ¿no? Joder, es psicodería por todos lados, gente. Me dijisteis que había hacer eso me mola, ¿eh? Qué paranoia, gente. Está flipante, tío. No le doy porque va a decir hello, vayan de doctor eh, green. Eh, obviamente, eh. A ver. Perceptions vale, pues in a tenemos aquí el, el cubito. <gasps> ¿Perdona? ¿Perdona? Me acaba de trolear. Ey yo, qué troleo, compadre. ¿Se parte esto? ¡Hostia! <risa> ¡Qué cojones, bro. Esa música tan. Muy pop, eh. ¡Wey! ¡Tío! No, para <risa> no que soy, tío. Primero tienes que mirar lo contrario, claro, o sea, voy a mirar para donde no es, tienes razón, tenéis razón, Mea psicología con los inversa, lo veo guay, eh. Lo veo guay, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Es así. Lado contrario, es el lado contrario Yo creo que sí entre, todo, entre todos habéis formulado la hipótesis A ver, vamos a ver Tiene que ser así Sí, es verdad Tengo que mirar al lado contrario Para que salga, vale A ver Me dice que mire a la izquierda Pues yo miro a la derecha, ¿no? No Vale, es a la izquierda Claro, a ver Bueno, pasamos al siguiente level Derecha, mira de izquierda Derecha, de puta madre A ver Vale, y ahora derecha Yo miro a la izquierda Increíble, izquierda Tienes que mirar siempre Esa es Uf, uf Verdad, no lo que claro, o sea es eso. De sí, verdad, eso. Hay que ser mama ¿eh? Que mama huevo, loco. ¿Vale? Vale. Madre del amor, hermoso. Hoy, entre los resumos y nomás El juego infernal Superliminal <risas> Madre mía Hermano Increíble fumada <risas> Está costado, hombre Entre todos vosotros me habéis ayudado Pero yo yo es que me, me ciego palanta a todas Menos mal. si que era al contrario Tenía razón, eh, tenía razón O sea, tenéis razón, tío Muchas gracias, chavales Qué coñazo, en verdad <risas> Qué coñazo, coño O sea, joder, hermano Vale, joder, efecto doble y colwes, cerquillo. Wow Vale, me llevo el dado Eh, eh, eh Y mi dado Me la tira para adelante Vale Qué coño, tío Vale, si me queda aquí Y haga así eh ¡Ah uff, uf. Menos mal, estamos bien con el bunny Vale, pillo lo que sea, que esto es una máquina, tío Ahora te dan máquina En vez de soda, ah no te da soda, me llevo una soda Del tirón, eh Vale, pieza de ajedrez Aquí, ey Hostia, hola Eh... Vale Espero que no salga de la puerta Uf, Uf. Me cago con panete Yo estoy empanado, ¿qué me pasa? Vale, a ver Are you fucking kidding me bro. Uh, tiene que estar perfecta, tío Puedo pillar el radio Voy a buguearlo, gente ¿Qué tal campeón? ¿Cómo estamos? Destructor, ¿cómo va este? Bueno, el es miércolesico con Flow, ¿ah? Voy a buguearlo, gente. Voy a bugarlo, gente, a ver Este nivel me ha, me ha enganchado eh, más que Naruto Está guapísimo Hay que darle mucha vuelta a Draco a la cabeza os lo prometo, está súper gracioso el juego Me alegra saber que os gusta, lo prometo Acércate a la pieza y píllala y ponlo delante tuya Ah, pues sí, venga, vamos a hacerlo Voy a, re... Voy a hacerlo pequeñito, ¿no? O sea, lo hago peque, a full Y cómo como con el miércoles, campeón, Destructor Grandísimo y muy bien, la verdad, super blessed Vale va Ah vale vale vale joder hermano y a la lata así Finally, While we respect the unique progress of every patient you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams. ¡Qué fumada, gente. O así, qué raro. Ey. Savizar el pobre siempre me lo dice: Papá, no me hagas trampa. Porque eso hace trampa. Morir en este juego. Bugueadlo para que la lata vaya hacia adelante, tío. 400 menos más. Es que ya después de toda la trameada que te pega el juego, campeón. Master, tú me quedas en mi vida. Y me alegra saber que os ha gustado el juego. Que os está gustando, os lo prometo. Me parece un juego súper increíble. La verdad, un rompecabezas. Realmente un rompecabezas. Si aquí no puedo hacer nada O sea, porque está inoperativo esto O sea, ¿qué coño? Chris, use the other door ¿Vale? Utilizo la otra puerta Qué guapo Eso de ir pasando las piezas Guapísimo, ¿eh? ¿Qué? Mano Manito, estás fumando, ¿eh? Está, es, vaya Vaya droga porro, gente Joder. No le tiene que quedar mucho al juego, ¿eh? No deja. ¿Espera qué? Literal, Draco, yo me queda igual. <risas> me quedo. ¿What? Nos está follando. No puede ser otra vez empieza. ¿Qué? Igual por eso, o sea. Percepción is reality Vale, la percepción es la realidad Ok Ah, pues aquí, ¿no? Si me meto aquí ¿Qué? Será ahora de dejar a... <ríe> La María, literal <ríe> Me he perdido, gente Me he perdido, me he perdido Me he perdido Qué fumada, gente ¿Cómo que la percepción la realidad? ¿Solo hay un, un accesor? Me explotó un huevo Os oh, está... ¡Eh! Os pues está gustando el juego muy divertido, Sergillo, te lo prometo. Es la boya, este juego. Eh, la percepción, la realidad, ¿no? Pues para la derecha. O para allá, hasta que salga, vale, izquierda. Ninguna. Eh, espérate, eh. Se me ha borrado. Tú para adelante, tú para adelante, tú para adelante hasta que salgan flechas, ¿ves? ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Flecha? Aquí. Dios. Qué vieja que fuera literal campeón morir. Es que es una fumada. Es una fumada este juego. Por eso quería. Tenía tantas ganas de traer este juego. Se lo voy a dar padre al canecrito, ¿eh? Os lo prometo. ¿Qué? Increíble. Se lo vi al canecrito. Entonces digo: del tirón. ¡Fumada! Canecrito. Está muy chulo, tío. Se lo hizo una noche bebiendo Heineken. El cabrón. Vale, creo que hemos llegado al final del juego, tío. Tiene dos horas, nos lo dijo Savizar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Vale Que te joden Que te jodan Vaya baiteo Bro ¿Es que? Son, son, son todos decorados Bro Para los creadores Dejad de la cachimba Eh No vea No vea de, de verdad Los creadores de este juego Tienen un 200 DQ Increíble